En principio, contemos este, bueno, cuáles van a ser estos ejes temáticos que se van a estar abordando en las jornadas. Bien, eh, bueno, no sé si han hecho alguna introducción. Eh, este es el tercer año consecutivo que organizamos las Jornadas universitarias de Cannabis y Salud. Eh, este año se ha titulado RICAME, Reunión Internacional de Cannabis Medicinal, eh, debido a que tenemos la visita desde Chile de especialistas y, y activistas eh, bueno, que ellos tienen eh, ya mucho más experiencia que nosotros y una regulación más avanzada uh -huh. eh, ¿Cuáles, eh, digamos lo, lo, los ejes que a ustedes este, les interesa que se traten o, y que por eso los, sí, los pusieron en el cronograma de estas jornadas? ¿Qué es lo importante a, a poder poner en común a compartir experiencias, a charlar? bien bueno, eh, hago una introducción de la, de la asociación. Nosotros hace un poco más de, de cinco años que, que nos hemos agrupado. Eh, hace dos años que nos conformamos como asociación civil y personería jurídica. Y, y bueno, nuestros ejes principales son informar, eh, educar, acompañar y, y conectar a la gente, ¿verdad? Entonces, en ese informar y educar, el mayor marco institucional eh, que hemos logrado es la Asociación Nacional del Sur, que va a ser sede de estas jornadas y bueno, justamente este espacio eh, la idea es que sea punto de encuentro, como bien dijiste eh, para muchos usuarios, familiares eh, cultivadores y profesionales que están de alguna manera vinculados a la temática del cannabis medicinal eh, la verdad que tiene muchas aristas esta problemática eh, ya que no solo incluye la de la salud, que, que es muy importante sino eh, que incluye la parte legal la parte de agronomía eh, ahora se ha incluido en esta, en esta última jornada la novedad que es el uso veterinario con gente de, de, de Neuquén eh, de modo que, bueno, es un abordaje multidisciplinario ¿Cuál es este, la normativa legal, digamos? ¿Cuáles, cuál eh, digamos, esos parámetros en los que este, se pueden eh, mover ahora en, en la Argentina? Bueno, haces bien en mencionarlo, si bien tenemos una ley de canales medicinal que fue sancionada hace más de un año, y esta ley habilita eh, a la educación y a la investigación, básicamente eh, no tiene una respuesta efectiva realmente para los usuarios de cannabis, que hoy eh, el número ha crecido mucho, eh, gracias a Dios contamos con mucho acompañamiento profesional, hoy por hoy hay una eh, comisión de salud integrada por varios médicos que hacen el seguimiento de los pacientes eh, que son usuarios de cannabis medicinal, pero esta gente aún no tiene un acceso regulado y seguro a, al tratamiento con cannabis, de modo que sigue siendo muy importante. Eh, que se sigan generando estos espacios de encuentro, eh, que se logre. Eh, y en este caso puedo destacar una noticia que quizás ustedes hayan comentado en el Departamento de Ciencias de la Salud, uh -huh. que nace una materia optativa del uso terapéutico del cannabis. Sí, por supuesto, estuvimos este, cubriéndolo allí También estuvo hablando acá Alejandro Bucciarelli eh, Pedro Silverman, el director decano del de, de, departamento eh, Que ustedes están este, siempre, o, o vos en, en todas estas este, entrevistas y conferencias este, Reconoces el trabajo que se viene haciendo desde el Departamento de Ciencias de la Salud Y también desde la Universidad Nacional Sí, realmente nos sentimos muy pero muy acompañados por el labor institucional este año también, eh, por tercer año consecutivo, tenemos el aval del municipio con la Declaración de Interés Municipal y, y varios de los departamentos de la universidad, entidades relacionadas a la salud y, y a la investigación también. Y bueno, también quiero destacar, eh, más allá de la cuestión institucional, eh, yo en este momento hablo como representante de la asociación, mm -hmm. pero realmente, trabajando en esto, eh, son los socios activos, todos los hacen eh, adornos, nadie, nadie está jugando por el post trabajo y realmente, bueno, hay, hay mucha gente que en muchos casos son adultos mayores que se sobreponen quizás a su dolor o, o a, su, a su condición médica y, y asisten a, a los talleres, se integran y, y forman una parte activa y muy importante de la esta asociación. Estamos hablando con Martín Palacios, como les contaba, él forma eh, parte de la Asociación Civil Cannabis Medicinal aquí en Bahía Blanca porque se van a llevar adelante estas terceras jornadas de Cannabis y eh, Salud. ¿Cómo hacen aquellas personas que ya tienen comprobado que el aceite, por ejemplo, de cannabis les hace bien? Que sus dolencias este, bueno, se han ido, que ha mejorado su calidad de vida frente a una realidad que es bastante complicado el cultivo para el uso medicinal. ¿Cómo se pueden este, complementar estas, estas dos este, vertientes? Bueno, eh, hoy por hoy, como, como te mencionaba, el estado está ausente en ese sentido el usuario medicinal y los cultivadores se encuentran eh, bastante bien. Y, y hoy por hoy la vía legal es, es muy está muy achicada eh, incluso ha sido un retroceso de, de la reciente ley viene una persona que es Mariano Fusero de pensamiento penal y uh -huh. él lo llama como un, un fracaso en lo jurídico dice, no", eh, a partir de esta ley y, y la gente, bueno, la opción que tiene eh, como el Estado no le da respuesta y solo se permite el acceso a los niños a través de un, de un trámite muy complicado de la ANMAT eh, que realmente desmotiva y el acceso es a través de un aceite importado de los Estados Unidos que se paga a precio dólar y que en muchos eh, casos tampoco da la respuesta terapéutica esperada eh, y sí, mucha, en muchos casos lo da una planta que puede tener el usuario en su casa y estoy hablando de que el cannabis tiene mucha cantidad de variedades y que esta problemática no se soluciona con un solo preparado eh, de modo que la gente necesita acceder a, al autocultivo, eh, que en este momento es, es la, la respuesta, si se quiere, eh, más confiable que tiene el usuario porque puede ver cómo crece la planta, nosotros eh, nuestra función es educativa y enseñamos desde su cultivo hasta la elaboración de, de los diferentes preparados eh, siguiendo las buenas prácticas, ¿verdad? Sí, esto nos, nos comentaba este, Alejandro Buchaleri, perdón, que es profesor aquí en la Universidad Nacional del Sur, este, que es farmacéutico. Bueno, nos contaba esto de las diferentes plantas, que no todo es lo mismo, ¿no? Bueno, no, en eso, en eso de brindar información también eh, están buenas la, las jornadas y por eso también, este, Alejandro nos traía mucha claridad. Me parecía eh, bueno eh, que vos, este, Martín también estés presente para recordar que van a ser este venidero viernes. 14, el 15, el sábado y el domingo 16 Martín, sí, ¿eh? ¿qué tal? Horacio, te saluda ¿cómo te va? Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿sabes que me, me, me pregunto so, a ver tu, tu opinión sobre la sensación que genera en la comunidad la, la palabra cannabis la palabra cultivo, porque por ahí decías no hubo repercusión respecto del marco legal, pero ¿en la comunidad está aceptada, está más asociada a, a, a la fama de, de, de potencia terapéutica que tiene o, o, o más que por ahí está asociada a otra a otro uso? Bueno, es muy válida tu pregunta. Eh, sinceramente, en este camino que venimos transitando, eh, yo tenía un prejuicio respecto a Vía Blanca y, y su posición muchas veces tildada de conservadora, eh, y me he llevado una sorpresa, porque Ajá. nunca eh, hemos tenido un planteo ni desde lo legal ni desde lo moral. Eh, nadie se ha acercado a cuestionar nuestro trabajo, eh, o muchas veces lo que hace más ruido que es la palabra marihuana, que claro. es un sinónimo de, de cannabis y que está asociado eh, quizás a, a drogas duras, o ha sufrido un estigma realmente bastante pesado por el, por el prohibicionismo, que fue impulsado justamente por Estados Unidos y que hoy por hoy él rápidamente está cambiando sus leyes y mm. haciendo una, una industria de esto. Eh, pero bueno, en general eh, la recepción es muy buena, uh -huh. sobre todo porque bueno los jóvenes pueden eh, cambiar fácilmente su parecer, pero esto es una temática que afecta a, a mucho a los adultos mayores, mm. ellos ya tienen una, una opinión formada y, y mal influenciada, creo yo, y, y me ha llevado la sorpresa de, de la apertura mental que ha, que ha generado esta, esta mm. temática realmente en el adulto mayor, hay mucha aceptación claro. Martín, hay muchos eh, estoy porque ustedes tienen allí un, un perfil en, en Facebook y ahí bueno, van subiendo la, la información y hay muchas este, preguntas y también comentarios a propósito de gente adulta que lo ha utilizado y que bueno, ve mejorada su calidad de vida y entonces bueno, ahí también está la clave de esto que nos estabas contando Sí, el testimonio es eh, realmente muy valioso. Igualmente, eh, no hay que confundir, nosotros, nuestra función es educativa y siempre aconsejamos a la gente que tenga el seguimiento médico. ¿sí? Todos uh -huh. los, los socios de nuestra agrupación cuentan con el seguimiento médico eh, por escrito, ¿sí? nosotros lo solicitamos para la carpeta. Eh, y es muy importante que, que los médicos empiecen a, a tomar mayor parte de esto eh, y que hagan el seguimiento, que nadie deje de tomar sus medicamentos por su cuenta. Si bien el cannabis es una gran opción terapéutica para muchas personas, eh, ha servido y eh, es una medicina complementaria. ¿sí? Sí. Eh, sirve en muchos casos, eh, hace interacción con otros medicamentos, ¿sí? puede aumentar el efecto de otros medicamentos y esto también lo convierte en una herramienta de reducción de, de riesgos por el uso de, de fármacos en mm. muchas personas que están polimedicadas. Pero siempre, pues, por favor, con, una, con un acompañamiento médico que hoy por hoy puedo valorar muchísimo esta, esta nueva formación que se ha aprobado en la Universidad Nacional del Sur, uh -huh. que no tiene presentes en el país, el Departamento de Ciencias de la salud está a la vanguardia, y quiero destacar de estas jornadas, el día sábado por la mañana, ¿Sí? que bien, todas las jornadas estas son abiertas a la comunidad, son libres y gratuitas, y serán transmitidas en vivo también para el que no se pueda acercar o la gente de la zona, el sábado 15 en especial por la mañana a las 10.30, hay una capacitación médica destinada a profesionales de la salud. ¿sí? Entonces, felicitamos que se inscriban, porque esta es una oportunidad que nunca hemos tenido aquí en la ciudad, que es de las primeras manifestaciones en el país incluso, eh, y esta capacitación la va a dictar el doctor Diego Cruz Ollarse, que es médico eh, cirujano de la Universidad de Santiago de Chile. Y él tiene ya experiencia en clínica canábica y hace formación médica en su país. Eh, esta capacitación eh, es, eh, está cubierta por los fondos de la asociación ¿sí? para que pueda ser abierta para todos y gratuita para todos los profesionales que quieran acercarse. Va a ser en el aula magna de Colón 80 el sábado por la mañana. Eh, y en este sentido quiero destacar eh, que nosotros no contamos con financiamiento externo, eh, si bien tenemos el labor municipal y de, y de la universidad, eh, los fondos salen 100% de, de, de la asociación y de, y de la cuota mensual de los socios. Martín, ¿cómo llegaste vos a todo esto? Bueno, como muchos de mis compañeros eh, me, me tocó de cerca tener a algún familiar algún vecino eh, con patologías eh, que eran susceptibles de ser tratadas con el canal medicinal y, y bueno, y la gente se empezó a acercar con, con las dudas, con la pregunta eh, en ese momento no, no había mucho marco ni, ni legal ni, ni social de modo que cada uno era autodidacta buscaba información en internet o como podía y bueno, luego con el tiempo nos, cono nos fuimos conociendo entre eh, otros cultivadores y gente y familiares y, y decidimos formar esta asociación justamente para dar eh, información sobre todo y generar los espacios de encuentro. Martín Palacio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias para ustedes también, eh, un saludo para, para toda la audiencia y los esperamos en Colón 80. Eh, no se pierdan esto, que realmente nos cuesta mucho esfuerzo. Hace varios meses que venimos trabajando en esto. Eh, no solo la asociación, sino también el comité organizador, que está compuesto eh, por docentes, profesionales y alumnos de, de la universidad. Esto es un trabajo mancomunado que estamos haciendo. Eh, así que, bueno, los, los esperamos en Colón 80 este viernes, sábado. Y el domingo es un día muy especial, porque lo, yo considero que el domingo es un día que toca la sensibilidad. Uh -huh. Y es un día en, en el cual va a haber testimonios, eh, va a haber también eh, médicos, especialistas, pero el domingo es, eh, es, es muy, va a ser una jornada muy linda, así que los esperamos a todos en Colón 80. Martín Palacios, muy muchísimas gracias. Bueno, eh... gracias a ustedes. Martín Palacios era presidente, es presidente de la Asociación Civil Cannabis Medicinal aquí en Bahía Blanca, coordinador general de esta reunión internacional de cannabis medicinal, las terceras jornadas de cannabis y salud 14, 15, 16 de septiembre aquí en la Universidad Nacional de El Sur, el, el viernes 14 dan inicio a partir de las 15 horas, el sábado 15 a partir de las 13.30 y el domingo a partir de las 14 horas, como él decía en Colón 80, son a abiertas eh, para todo público, para todas aquellas personas que quieran este, asistir, bueno, lo pueden hacer con todas las preguntas, las sugerencias, espacios, espacios abiertos para poder charlar y hablar sobre estos temas.